Muy buenas tardes a todos. Les saluda Anela Auer de Washington, D.C., actualmente en Maryland, al lado de Washington. Uh, muchas gracias y bienvenidos a este seminario web que tenemos planificado para hoy con dos panelistas um, que a quienes voy a introducir en estos momentos. Nosotros tenemos... Um, Acá presente, por favor, un segundo. Eh, voy a introducir a los dos. En inglés y así, eh, un pequeño tiene abierto el micrófono, pero por favor, si lo puede cerrar, se escucha. Muchas gracias. Okay. Eh, bueno, nosotros, como ustedes saben, el tema de nuestro seminario web hoy en día es la atención primaria de salud y la COVID-19. Eh, nosotros hemos escogido este tema por su importancia eh, que ha tenido para los distintos países, no solamente de esta región, sino que al alrededor del mundo, aunque nuestra, nuestros panelistas van a enfocar sobre todo en esta región con algunos ejemplos de otras regiones también. Eh, Quiero introducir a las dos personas quienes nos acompañan hoy día como panelistas. El primero es el licenciado Hernán Luque. Él es de Panamá y tiene una diversa experiencia. En primer lugar, eh, como asesor de OPS OMS, él es actualmente el asesor regional de OPS OMS en la Organización y Gestión de los Servicios de Salud, ubicado en Washington, D.C., Anteriormente, fue asesor de sistemas y servicios de salud tanto en Costa Rica como en El Salvador. Él ha trabajado adicionalmente como colaborador del Ministerio de Salud de Panamá, como Director Nacional de Políticas de Salud, Subdirector Nacional de Planificación de Salud, Jefe de Monitoreo y Evaluación de Programas y Proyectos de Salud y Planificador del Hospital del Niño. Como docente universitario ha trabajado y ha sido docente de maestría en gerencia de servicios de salud y como profesional independiente ha trabajado como consultor de inclusión internacional y como coordinador de campo del Centro de Comunicación y Educación Popular. Así que le damos la más cordial bienvenida y agradecemos mucho al licenciado Luque por su colaboración. Voy a introducir al segundo ponente de una vez y después eh, le pasaremos al licenciado Luque porque él va a ser el primero en presentar su presentación. Eh, tenemos también el gusto de contar con la presencia y participación del doctor Rafael Vega Romero. Él de formación es médico cirujano egresado de la Universidad Nacional de Colombia. Magister en Administración de Salud y Seguridad Social de la Pontificia Universidad Javeriana en Colombia. Y además tiene un doctorado, Ph.D. en Administración y Políticas de Salud de The Whole University en Inglaterra. Eh, fue profesor titular de la Pontificia Universidad Javeriana. Actualmente es pensionado, pero sigue siendo, siendo profesor de cátedra de la maestría en Salud Pública y de doctorado en Ciencias Sociales y Humanas de la Universidad Pontificia Universidad de ex Es exsecretario de Salud de la Ciudad de Bogotá, integrante del Movimiento para la Salud de los Pueblos y de la Red Salud Paz en Colombia. Es investigador, además, en las áreas de políticas de salud de la APS y de la salud rural. Así que con eso eh, quiero eh, pasar al licenciado Luque, quien va a iniciar su presentación, la cual está aquí en pantalla. Adelante cuando esté listo. Licenciado Luque. Ok, eh, ¿me escuchan y se ve bien la, la, la, la diapositiva? Sí, habían dicho que lo veían bien. Muy bien. Bueno, en primer lugar, eh, muchísimas gracias por esta oportunidad que nos dan de bueno, poder hacer esta última. A aquellas personas, siendo eh, la mayoría de ellas, eh, han sido o han pasado por un curso de, de líderes de salud internacional. Eh, queremos hacer una rápida presentación esto, para poder dar mayor oportunidad al final de, de las dos presentaciones, la mía y el segundo ponente, eh, a preguntas e intervenciones de parte de ustedes. Esto... <coughs> Bueno, en primer lugar, eh, hacer una breve explicación. que Para nosotros la, la estrategia de atención primaria en salud es un enfoque, una estrategia integradora de varios enfoques. Eh, Disculpe, eh, voy, a, voy a pedir que todos los atendidos cierren sus videos, sus cámaras para poder eh, preservar, para decirlo así, el ancho de banda. Así que muchas gracias. Por favor, todos aseguren que estén cerrados sus micrófonos y sus videos. Gracias. Perdón. Que, en primer lugar, la estrategia de atención primaria de salud es una estrategia que integra diversos enfoques. El enfoque de protección social el enfoque de los determinantes sociales, determinantes de la salud, el enfoque de salud universal, de salud en todas las políticas y de promoción de la salud. Esto es importante para poder eh, tener un, un, una visión de que ninguno de estos enfoques entran en competencia con la estrategia de atención primaria de salud, sino que por el contrario, eh, esta estrategia eh, ya desde su versión original eh, venía planteando la necesidad de desarrollar o de incorporar estos enfoques eh, que de manera particular se han ido desarrollando a lo largo del tiempo de Alma Ata a la fecha. En segundo lugar, también creemos conveniente recordar un poco esta, esta diapositiva, eh, un poco que trata de explicitar, eh, cuál es eh, la naturaleza de los sistemas basados en atención primaria en salud en primer lugar eh, la mayoría de todos los sistemas de salud eh, tienen como propósito como objetivo eh, lograr mayor bienestar mayor calidad de vida mayor calidad de vida eh, mayor salud para toda la población para lograr eso es sumamente importante incidir sobre los determinantes de la salud. Determinantes como la exclusión social y la identidad, la desigualdad. Eh, son determinantes que influyen mucho en el individuo, en la persona, eh, tanto desde, desde su caracterización de gobierno, de formas de gobierno y de gestión eh, a nivel de país, eh, como también en, en su ambiente familiar comunidad y comunitario incidir sobre estos determinantes de la salud implica una serie de acciones que tienen que ver con la estrategia de promoción de la salud o de la promoción social de la salud a través del desarrollo de políticas públicas saludables Ambientes saludables, acción comunitaria, el autocuidado, la reorientación de las servicios de salud, entre otras, entre otras dimensiones. Eh, ¿Por qué traemos este marco eh, de la, la estrategia de la atención primaria? Porque durante la pandemia, eh, Todo parece indicar que eh, si bien la mayoría de las sociedades han procurado eh, disminuir o atenuar el impacto de la COVID-19 para dar tiempo a los servicios de salud, a su, eh, a su adecuación y a su adaptación de reorganización y expansión de servicios, también es cierto, de acuerdo a los informes, el informe especial, sobre COVID-19 de, de la CEPAL, eh, que en eh, la medida en que la, la, la duración, el tiempo de duración de la pandemia continúe y eh, las medidas de contención, de, de, de, de contención social de la misma eh, sean eh, mayores, más fuertes, eh, sobre la sociedad, en esa misma medida eh, se observa un impacto a nivel social en la población. El informe especial de la CEPAL eh, proyecta una caída del 5.3% del Producto Interno Bruto de nuestros países en la región, eh, partiendo de que ya en, en el mes de febrero la CEPAL estaba informando de un, un decrecimiento en el, en, el, en, el, en el Producto Interno Bruto eh, de la región. Este decrecimiento, esta caída del producto interno bruto, eh, se expresa también en un aumento del desempleo de 3.4 por eh, 3,4 puntos porcentuales eh, en el 2020, lo cual implica un aumento al menos de 4.4 puntos porcentuales, es decir, 28,7 millones de personas adicionales eh, que van o están eh, cayendo en la situación de pobreza. Y con respecto a esta población, se estima igualmente en el informe de la CEPAL que eh, alrededor de 15,9 millones de personas eh, entrarían en situación de pobreza extrema lo cual llegaría a afectar a un total de 83,4 millones de personas en la región. De todo esto, eh, el informe de la CEPAL eh, plantea cuatro escenarios. Eh, un escenario en donde la pobreza y pobreza extrema va a aumentar en todos los países. Eh, hay otro escenario en el cual la pobreza extrema va a ser mayor en algunos países, que son México y Ecuador. Eh, también hay un escenario en el cual la pobreza en general aumentaría, especialmente en Argentina, México, Ecuador y Brasil. Y eh, finalmente eh, se observa también que aquellos países, como son los países centroamericanos en su mayoría, eh, Guatemala, el, el triángulo del norte guatemala honduras y el salvador que reciben o tienen un ingreso importante por remesas provenientes de familiares que viven en el extranjero eh, estas remesas van a disminuir y eh, van a ser países que van a ser impactados o están siendo ya impactados eh, por eh, la pandemia desde este punto de vista y tomando como partida estos elementos, este contexto, es que se hace sumamente vital e importante el concepto o el enfoque de salud en todas las políticas eh, para poder responder al impacto social de la COVID-19. Eh, digo esto porque cuando hablamos de la estrategia de atención primaria y planteábamos inicialmente que es un una estrategia con un enfoque integrador eh, justamente ahora más que nunca durante todo el periodo de la pandemia de la COVID-19 eh, la necesidad de la articulación intersectorial de la coordinación intersectorial y de los compromisos de los gobiernos de cara a mitigar no solamente eh, la contención de la pandemia, sino mitigar también el impacto social, eh, es urgente. Es decir, no es un tema en el cual solo salud eh, está involucrado, es un tema en el cual se hace necesario reforzar las políticas públicas de eh, estados de bienestar. Bien. Partiendo de esas consideraciones iniciales que considerábamos importantes o que entendíamos importantes, eh, ¿a qué nos enfrentamos en el tema de la pandemia desde el punto de vista ya de salud, de la prestación de los servicios y de la estrategia de, de atención primaria? En primer lugar, es una epidemia con una gran magnitud y trascendencia. Está consumiendo una gran cantidad de recursos de todos los estados de eh, la región. Y eh, si algo tiene esta pandemia es que ha puesto en relieve todas las debilidades y todas las brechas eh, preexistentes eh, de los sistemas de salud del mundo no solamente de los países más pobres o en vías de desarrollo, sino también de los países más desarrollados. Esto se traduce en una sobredemanda de la atención de los servicios, en recursos insuficientes, en una alta presión social y política hacia los gobiernos y un incremento de la mortalidad por parte de la población. Desde ese punto de vista, para la Organización Panamericana de la Salud, eh, el propósito, el objetivo fundamental es salvar vidas en medio de la pandemia. Y eh, desde esa perspectiva, eh, la, la, la capacidad de poder salvar vidas, la capacidad de manejar y, y contener la pandemia en nuestros países, va a depender en gran medida de la capacidad de conducción y de respuesta de los servicios de salud, así como de la organización de los servicios y el nivel de organización y participación de la sociedad. Eh, desde esa perspectiva, para nosotros, eh, una estrategia central desde el inicio de la pandemia, eh, si bien tenía que ver con reforzar la capacidad de respuesta de los hospitales, eh, nunca ha dejado de ser una, un elemento clave y sustantivo eh, la articulación y la activación del primer nivel de atención eh, para la respuesta a la pandemia. El enfoque de la respuesta implica un abordaje integral y participativo de los servicios de salud, las organizaciones comunitarias, los actores intersectoriales. Eh, desde el punto de vista de la salud pública, eh, la activación de la promoción de la salud, la prevención y cuidados no apropiados. Implica también un abordaje integrado de todos los niveles de los servicios de salud a la vez, no solamente de los servicios hospitalarios. Implica también la incorporación mediante el ejercicio de la rectoría de los sistemas de salud, la incorporación de los servicios privados el uso racional, eficiente e integrado de todos los recursos de los sistemas nacionales de salud. Eh, para nosotros entonces eh, se transforma en un elemento clave la incidencia o la activación del primer nivel de atención en, lo, en los espacios de territorio y población. Eh, para el, la contención efectiva de la pandemia, un rol importante lo va a constituir la, el accionar que los servicios de salud puedan tener a nivel territorial. Y esto tiene que ver en gran medida con la capacidad de organización, la capacidad resolutiva que tiene el primer nivel de atención en la respuesta al COVID. Esta, esta capacidad territorial tiene que ser una capacidad en íntima coordinación con los gobiernos locales de salud eh, basado en decisiones informadas y también en, en constituirse el soporte para la continuidad de operaciones de las redes de servicios que hay a nivel territorial. Como marco orientador de la, de la respuesta a la pandemia, eh, la Organización Panamericana de la Salud sacó un primer documento, que es el documento del marco de referencia de la red integrada de servicios de salud para la respuesta al COVID-19, toda vez que consideramos que como decíamos, no se trata solamente, no se trataba solamente de activar los hospitales y de reforzar la capacidad de respuesta de los hospitales, sino de eh, trabajar en conjunto con todos toda la, la red de servicios de salud eh, que existe en el país. Esta, este documento eh, lo que hace es tomar eh, los 14 atributos eh, están en el documento de redes de servicios de salud, redes integrada de servicios de salud, eh, y adecua o adapta eh, cuáles son las acciones esenciales o las intervenciones fundamentales que deben de ser contenidas en la respuesta a nivel de la red de servicios. Un segundo documento es el documento relacionado con eh, las orientaciones para la reorganización y ampliación de los servicios de salud. Eh, en, esta, en este documento se sugieren 10 medidas o 10 recomendaciones. La primera de ellas tiene que ver con la reorganización y el reforzamiento de la capacidad resolutiva del primer nivel de atención sin embargo, hay otras medidas que eh, están en estrecha relación también con esa capacidad de respuesta que debe tener el primer nivel de atención, como es, por ejemplo, el fortalecimiento de la atención domiciliar, eh, el uso de la telemedicina, el fortalecimiento de las capacidades para hacer triage, atención y testeo de pruebas diagnósticas a pacientes sintomáticos y asintomáticos. Eh, la reorganización y reclutamiento de personal, la cadena de suministro, sobre todo para medicamentos. Y finalmente un tercer documento es la nota técnica que se eh, sale publicada en el mes de abril. En esta nota técnica se explicita cuáles son las tres principales funciones que el primer nivel de atención debiese eh, desempeñar durante la respuesta a la pandemia eh, una atención centrada en la respuesta al COVID, identificar, reportar, contener, manejar, referir. Una segunda función relacionada con la continuidad de los servicios esenciales durante la transmisión comunitaria de la COVID y una tercera que es propiciar la descarga de la atención hospitalaria para la ampliación de la capacidad de los servicios hospitales. Frente a eso, en una encuesta rápida que se hizo con nuestros puntos focales de servicio de salud de las representaciones en los 17 países de la región, eh, hoy lo tenemos ya actualizado incluyendo algunos países del Caribe, pero tomando en cuenta los 17 países de Latinoamérica que, se, que participaron, eh, podemos encontrar que países... Con un primer nivel de atención activado durante la pandemia, solo el 76% de ellos estaban activados en respuesta al COVID directamente y un 59% tenían un primer nivel de atención dando servicio de continuidad de servicios esenciales. Eh, en cuanto a los fondos destinados en la región, podemos observar eh, la mayoría de los fondos están destinados a eh, servicios hospitalarios, compra de ventiladores, compra de equipamiento. Eh, y la mayoría de esos equipamientos eh, y ampliaciones o mejoras, eh, construcciones de hospitales móviles o dispositivos móviles o sitios alternativos eh, han sido financiados con fondos que... Eh, han recibido en la región alrededor de 522 millones de dólares invertidos en la región provenientes del Banco Mundial, del Banco Interamericano o del Fondo Global. Pero como decíamos, fundamentalmente destinados a la respuesta hospitalaria. Siguiendo con la encuesta, podemos observar que dentro de las actividades del primer nivel de atención, el 15% del primer nivel de atención se realizaba búsquedas y triage un 11% solamente realizaba testeo, un 20% hacía seguimiento de pacientes y un 24% realizaba actividades de educación, promoción, fomento en la comunidad. En cuanto a la realización de continuidad de servicios esenciales, eh, un 19% de la población de los servicios de primer nivel de atención atendían embarazadas. Eh, 18% realizaban actividades de eh, medicación y dispensación de medicamentos. 26% realizaba seguimiento de pacientes crónicos, eh, diabéticos, hipertensos, eh, ya fuese a través de atención domiciliar o fundamentalmente a través de las teleconsultas y llamadas telefónicas, un 21% estaban realizando actividades de inmunización y un 16% estaban realizando actividades de atención a los residuos. En cuanto a la situación de los recursos humanos en forma general, durante la pandemia, evidentemente, como decíamos, el los déficits previos, las, las debilidades y las brechas preexistentes antes de la pandemia eh, han, han sido expuestas totalmente eh, durante todo este periodo y uno de esos elementos ha sido precisamente el déficit de los recursos humanos en la región. Esto ha implicado que en varios países se hayan tenido que hacer eh, tomar algunas decisiones, algunas medidas, como la contratación de profesionales por, por el tiempo que dure la, la, la pandemia o la emergencia, el eh, pago de bonificaciones, en algunos países se han adelantado graduaciones de estudiantes de los últimos años de carreras de medicina y enfermería, sobre todo en otros se han flexibilizado leyes para contratar personal extranjero, eh, ha habido un el, el déficit que existe a nivel de equipos de protección personal, así como eh, su, su, pro, pro, eh, su, su poco hábito en el uso de, este, de estos equipos. Las prolongadas horas de servicio, eh, sobre todo en cuidado intermedio e intensivo, han sido inferiores. Factores importantes para que mucho personal de salud, no solamente a nivel de hospitalario, sino a nivel de primer nivel de atención, eh, hayan sido contraído la, la COVID-19, hayan sido han tenido que ser recluidos, hay un gran número de, de, se calcula en algunos países de 20, y poco más de 20% de personal de salud, sobre todo personal de enfermería y auxiliares de enfermería esto y un alto número de, de, de profesionales de la salud fallecidos eh, en esta pandemia. Esto ha implicado que en algunos países se eh, considere la COVID como una enfermedad de origen laboral, eh, esta extensión de seguros de salud específicos para, para cubrir esta, esta, esta situación, eh, y desde el punto de vista también de la gestión del recurso humano se han tenido que desarrollar diferentes tipos de medidas, entre esas sobre todo que han afectado al primer nivel de atención ha sido la reubicación de personal de primer nivel de atención para atender hospitales, para hacer atención en hospitales o en hospitales móviles y en sitios alternativos, eh, disminuyendo el número de personal en, en las la sedes de los en las instalaciones del primer nivel de atención. Y ha implicado también, entre otras, eh, otras cosas, una, un ritmo de capacitación del personal eh, bastante acelerado para sobre todo incorporar nuevos profesionales y para poder desarrollar competencias habilidades y sobre todo también eh, autocuidado que deben de tener eh, protección personal. Qué desafío entonces eh, nosotros desde el punto de vista del primer nivel de atención eh, vemos para, para la respuesta al comité en primer lugar es sumamente importante mantener el equilibrio entre los recursos destinados al primer nivel de atención y los servicios hospitalarios y hospitales móviles en segundo lugar reforzar la capacidad resolutiva del primer nivel de atención y asegurar la continuidad de los servicios eh, expandir y mantener los servicios para brindar la atención en áreas periurbanas pobres rurales e indígenas eh, estamos planteando la necesidad eh, de avanzar hacia el fortalecimiento de este primer nivel de atención eh, fortaleciendo los equipos básicos de salud eh, implementando y fortaleciendo o reforzando instalaciones en el primer nivel de atención con algunos servicios de, de apoyo como son los laboratorios radio x eh, y estamos planteando también la necesidad que tienen los países de avanzar en incorporar eh, servicios especializados, atención especializada en las instalaciones de primer nivel de atención, en zonas estratégicas a nivel territorial que puedan dar respuesta a la demanda de continuidad de servicios esenciales que hoy en día en muchos países se han visto interrumpidos o disminuidos y que eh, dada la... la sobrepoblación población o alta demanda de servicios hospitalarios por parte de la población con COVID y para no exponer los pacientes que no padecen de COVID a la, al contagio, eh, estamos planteando la importancia que tiene de reforzar el primer nivel de atención con atención especializada e implementación de nuevas modalidades de atención o reforzamiento de modalidades de, de, de atención diferentes a la atención intramuro. Eh, también eh, se plantea como desafío implementar nuevas modalidades como eh, la atención ya, mediante la implementación de las tecnologías de información y comunicación Asegurar mecanismos de coordinación, comunicación y articulación y participación efectivos en la red de servicios. Asegurar al personal del primer nivel de atención, sobre todo, de condiciones de seguridad, de protección, de atención de sus necesidades de salud e incentivo para poder continuar los servicios a nivel comunitario y de grupos vulnerables. Con eso, damos eh, eh, por terminada esta presentación que esperaríamos que. En la discusión podamos profundizar un poco más. Gracias. Muchas gracias, Hernán. Muchísimas gracias por la presentación. Eh, y yo creo que estamos muy bien con el tiempo adicionalmente, así que me alegra mucho. Si me permiten, solo voy a hacer un anuncio en inglés. Uh, apparently, um, I just wanted to inform people that this seminar is only in Spanish. Um, we are hoping to hold at a later date this same topic in English as well, but today is only in Spanish. That said, um, the next speaker's slides are in both languages, um, and we do have this already translated, we just didn't project it. Um, but our next speaker slides are in dual language, if you care to follow along, and both of our speakers are bilingual and would be happy to answer questions in both languages as well. So I just wanted to mention that to those of you um, who may have connected and, and we're hoping to hear some in English. We apologize for that, but again, we do plan to be giving that, uh, hopefully giving us a, a similar webinar en in inglés, at a later date, and we'll keep you informed in that regard. Ok, bueno. Eh, con eso, muchísimas gracias nuevamente, Hernán. Eh, y vamos a continuar entonces con la próxima presentación. Eso sí, la voy a subir a la pantalla mientras hago eso. Eh, lo que sí se me olvidó cuando presenté a los dos uh, panelistas era si. Porque estamos limitando las cámaras, pero por lo menos para que nos pueden ver algunos. Yo, eh, yo solamente quería para que para que ustedes me pueden ver ahí y vamos a ahora uh, dejar que si no sé si el licenciado Luque tiene cámaras si, y si desea nada más un poco para humanizar la presentación. Y si no, eh, si quiero hacer con el doctor Vega, ahora que somos más, tengo que buscar. ¿Dónde está el doctor Vega? Ahí está. Eh, le voy a abrir el micrófono si quiere saludar mientras ubico su presentación y si quiere compartir un video brevemente. ¿Puede escuchar? Sí, se escucha, ¿no? Buenas tardes. Eh, eh, primero, <risas> quiero agradecer a Anela y a Hani, Serac, la invitación de participar en esta, en este panel esta tarde sobre la atención primaria en salud. Así que. Eh, me parece muy importante que tengamos esta oportunidad de intercambiar puntos de vista sobre lo que puede ser el papel de la atención primaria. Eh, yo quiero además decir que soy integrante de la Asociación Colombiana de Salud Pública y que pues hago esta presentación también. Eh, recordando el papel importante que la organización en salud pública debe tener en nuestros países. Eh, en primer lugar, eh, quiero decir que comparto la apreciación de Hernán sobre la concepción de atención primaria. Me parece que estamos ante el desafío de una discusión de fondo sobre el alcance de esa concepción desde el punto de vista en que nosotros, y digo nosotros, quienes participamos hace muchos años en el trabajo en APS, eh, es muy importante subrayar el carácter integral de la atención primaria, no selectivo, sino fundamentalmente integral. También subrayar el enfoque territorializado del trabajo de la atención primaria en salud. Es desde los territorios, desde sus realidades, desde las distintas territorialidades que pueden coexistir y estar en conflicto, eh, que se plantea este enfoque de la atención primaria en salud. Y no hay duda que esta visión de la APS tiene su centro en las personas, en las comunidades en las familias desde los territorios y procura, obviamente, a través de la participación comunitaria de la acción intersectorial por la salud, mejorar los resultados en salud generales de las poblaciones y crear mejores condiciones de bienestar o de buen vivir, si así lo quisiésemos decir desde nuestros lenguajes latinoamericanos. entonces y la pregunta que nos hacemos es cómo la, o, la APS puede aportar en esta coyuntura global sobre la pandemia del COVID-19. Yo creo que podemos subrayar de nuevo desde un enfoque de los determinantes o la determinación social de la salud que la APS puede contribuir de modo fundamental a. Eh, reducir la incidencia y la prevalencia general de la pandemia en las poblaciones, en los territorios. Que igualmente, en tanto su trabajo se hace desde una perspectiva de la determinación social de la salud, no hay duda que contribuirá, como lo ha hecho en condiciones de no pandemia, a la reducción de las inequidades en incidencia y prevalencia de enfermedad y muerte producida por el COVID-19. Y obviamente podría también ayudar muchísimo si su enfoque tiene conexión con los servicios sociales, con la protección social, a mitigar el impacto en la vulnerabilización que las medidas de aislamiento social hacen de personas, de familias, de comunidades en las circunstancias de confinamiento. Esos son elementos centrales que se pueden plantear como objetivos de la atención primaria en salud. Además de ello, es importante entonces plantear cómo podría lograr esos objetivos la atención primaria en salud. Y no hay duda que... Un modo de lograr los objetivos es actuando a nivel de la vigilancia en salud y de la prevención y del de tratamiento de la enfermedad. Eso eh, se puede hacer integralmente desde la atención primaria en salud, como lo veremos en algunos ejemplos. También apoyando la respuesta de la protección social y algo que es muy importante en la medida en que nuestros países la protección social es frágil o es tremendamente focalizada y los efectos del aislamiento social van más allá de las comunidades más pobres y vulnerables, sobre todo eh, tiene que ver con las personas que han perdido su empleo regular o que han tenido que vivir eh, sobrevivir logrando ingresos eh, del día a día como trabajadores informales. Allí la atención primaria en salud puede detonar procesos importantes de solidaridad comunitaria que pueden ayudar a mantener las condiciones de aislamiento, sobre todo si se lograse desarrollar un enfoque bastante audaz en este campo. Pero también la APS debe continuar haciendo sus labores normales eh, manteniendo vivos los programas corrientes de atención de las personas, de las familias por enfermedades crónicas, etcétera. En eso estamos de acuerdo perfectamente con, Enal, con Hernán, en lo que ya ha planteado desde la Organización Panamericana de la Salud. Ahora, ¿de qué modo, eh, a través de qué días ¿Podría la atención primaria lograr eh, objetivos y actuar de la forma que lo hemos dicho? No hay duda que puede facilitar la vigilancia en salud. Y algo muy importante, el acceso, la puerta de entrada a la atención en salud en todos sus servicios, no solo en los servicios curativos, todos los servicios de los sistemas de salud y los servicios sociales. La APS puede hacer un facilitar ese proceso. Igualmente, empoderar a las personas, a las familias y a las comunidades para afrontar esta gravísima pandemia que vivimos e impulsar simultáneamente la participación comunitaria y la acción intersectorial, facilitando la coordinación y la cooperación de distintos sectores. Y en nuestros países con poblaciones indígenas nativas, con poblaciones afrodescendientes y otro tipo de poblaciones étnicas, la interculturalidad, que ha sido parte de la tradición de la atención primaria, es un factor fundamental. Sobre todo, el fortalecimiento de los saberes y prácticas propias de las comunidades de pertenencia étnica. Esas son vías a través de las cuales la APS puede actuar eficazmente. De otra parte, la pregunta que podemos plantearnos es, en lo que ya va recorrido de la pandemia, ¿qué podemos aprender de algunos países de la región y muy pocos realmente del mundo, en tanto, pues, revisar esto requiere un esfuerzo muy importante? ¿Qué podemos aprender? ¿Cómo lo vienen haciendo algunos países de modo efectivo? Y también, ¿qué podemos aprender de lo que está saliendo mal? en el eh, trabajo de la atención primaria en salud. Para avanzar en esta pregunta, es muy importante más o menos tener idea de dos dinámicas que la pandemia ha tenido en algunos de nuestros países y otros del mundo. En, hemos visto en algunos casos un crecimiento explosivo de casos confirmados. Eh, para no ir muy lejos, en nuestra América del Sur, en Brasil, en Perú, en Chile, en América Central y hacia el Norte en México, también en Colombia, en nuestra región. Pero en contraste con ello, también hemos observado en nuestros países y en otros del mundo unas dinámicas distintas de aplanamiento de la curva de crecimiento, es decir, de un éxito relativo en la lucha contra la pandemia, como es el ejemplo de China, también podemos decirlo de Grecia, en Europa, al lado de Italia, de Cuba y de Costa Rica. Son ejemplos muy importantes de los cuales podemos aprender eh, qué ha pasado, por qué en el caso de la APS eh, se, se ha estado produciendo. En algunos casos, para contrastar, podemos encontrar una incidencia acumulada por 100.000 habitantes, muy alta, como en Brasil, de 165, o en Colombia, en un proceso de crecimiento de 62 o más, y en el caso de Cuba, de 18.1 o menos, en tanto Cuba está saliendo de la pandemia. Cuba ha tenido, por ejemplo, un 29% de ocupación de camas, y un 8% de ocupación de unidades intensivo, de cuidados intensivos. Mientras Brasil, Perú y Chile, particularmente en el caso de Chile, en Santiago, es, las camas y las unidades de cuidados intensivos han sido desbordadas. Es decir, ha habido una sobredemanda de ocupación de estos servicios de alto nivel de complejidad. Ahora, que eh, podemos observar también que hay procesos de inequidad social muy grandes en nuestros países entre grupos sociales, entre territorios o regiones de un mismo país y entre los países comparados unos con otros. Son dinámicas que se están presentando en la incidencia prevalencia en relación con las medidas eh, las consecuencias de las medidas de aislamiento social que pueden agravar las desigualdades injustas en el periodo postpandémico. En Colombia, por ejemplo, eso es notable en varias regiones, en la Amazonía, en zonas turísticas como Cartagena o en puertos como eh, Buenaventura en el departamento del Valle del Cauca. Ahora, de otra parte, también hemos observado grandes disparidades en materia de las tasas de mortalidad por COVID-19 entre países. Eh, tenemos casos de eh, más de dos dígitos, como en el caso de Brasil o de otros países del mundo, pero también tenemos casos de eh, tasas de mortalidad por 100.000 habitantes de menos de uno e incluso de cero, como, si eso es cierto... Aún se observa en el caso de Vietnam. Hay una gran disparidad entonces eh, que nos tiene que llamar la atención de modo muy importante por sus consecuencias futuras. De otra parte, podemos dar algunos ejemplos que nos permitan ver el comportamiento del uso de la atención o del enfoque mejor, de la aproximación de la atención primaria en el marco de la pandemia. Yo quiero resaltar algunos pocos ejemplos, por, entre ellos por, eh, China, Cuba, Costa Rica, que han hecho, a mi modo de ver, unos efectivos de la APS, un trabajo formidable del cual deberemos aprender eh, para poder eh, corregir nuestros defectos en algunos casos o consolidar lo que venimos haciendo en otros. China, como ustedes saben, es el país más poblado del mundo, tiene un sistema de salud universal y tiene el mismo basado en un enfoque de atención primaria, con algunos problemas todavía reconocidos en los debates científicos sobre la calidad y la mejor organización de la APS. Pero los equipos de APS en China han venido trabajando en la contención, en la supresión de la pandemia de modo efectivo. Haciendo visitas puerto a puerta para la pesquisa activa de casos, haciendo educación en las comunidades, en las familias, aislamiento, seguimiento, prescripción de pacientes con enfermedades crónicas no relacionadas con la pandemia y aquellas que también lo han estado en casos de infectados, y en poblaciones en condiciones de vulnerabilidad a través de apoyos de servicios sociales. También un papel importante en el tamizaje y triaje de pacientes en el aislamiento y en los procesos de referencia y de contrarreferencia a través de la red de atención en salud. Del mismo modo, en Cuba, que es muy familiar a América Latina, el programa del médico y la enfermera de familia ha jugado un papel importante como base del sistema de salud de Cuba, que todos sabemos es un sistema estatal de acceso universal y de carácter gratuito. Allí quiero llamar la atención sobre eso, la atención primaria desde los territorios urbanos y rurales con los equipos de atención básicos de salud y desde los policlínicos comunitarios enlazados con la red de atención, la atención primaria viene siendo dinámicas de salud, de vigilancia en salud pública y de tratamientos de enfermos. No como algo que haya emergido en el marco de esta pandemia, sino como una tradición que, eh, que orienta todas las actividades, todos los procesos desde el, de la atención primaria en salud en, frente a otras epidemias que se han presentado en la mayor de las islas de las Antillas. Del mismo modo, eh, la PS en Cuba se basa fundamentalmente en la búsqueda activa de personas con sintomatología de infección respiratoria, no solo los sospechosos de COVID en sentido estricto, de eh, infección respiratoria aguda, de sus contactos, de modo georreferenciado en los domicilios y comunidades a través de los equipos básicos de salud y mediante aplicaciones virtuales de libre uso ciudadano. Cuando las personas han dado información y... Han presentado algún tipo de sintomatología de infección respiratoria desde las áreas de salud donde trabajan los equipos básicos. Los médicos de familia y las enfermeras usan esta información georreferenciada y van a las casas, a los domicilios, a eh, confirmar la información y a detonar las actividades que se requieren desde la atención primaria en salud. Del mismo modo, estos EDS definen si los pacientes sospechosos y contactos estrechos se remiten a sitios de aislamiento para observación y diagnóstico o se remiten a más altos niveles de complejidad para tratamiento de la COVID-19. Además de vigilar las infecciones respiratorias. En Cuba, los EBS identifican y apoyan a las personas con condiciones de vulnerabilidad. Por ejemplo, adultos que viven solos, madres solteras, personas en situaciones de discapacidad. Y también trabajan con los enfermos crónicos y lo hacen de modo intersectorial, no solo a través de las instituciones del Ministerio de Seguridad Social cubano, sino también desde las organizaciones, como denominan los cubanos, de masas. Por ejemplo, desde la Federación de Mujeres Cubanas, la Federación de Estudiantes Universitarios, o desde eh, los CDR, los Comités de Defensa de la Revolución, que todavía actúan en Cuba. En conjunto, esos equipos actúan, yendo a las familias y enfrentando la pandemia de modo eficaz. Durante la pandemia, los CEBAIS en Cuba son la primera línea de combate contra la COVID-19. Eh, eh, de modo que eso lo tenemos que destacar de modo muy importante. Ahora, también en nuestra región eh, hay otros modelos muy importantes de acción en, de, de, en la lucha contra la pandemia. Es el caso de Costa Rica. Todos sabemos que Costa Rica tiene la caja costarricense de Seguros Sociales la que, que tipifica su sistema de salud, que tiene amplia cobertura y el de fácil acceso. Pero la base del de, eh, sistema de salud costarricense es la atención primaria en salud. Tiene... Eh, más de 104 áreas, eh, una población que, no pasa los cinco, que es alrededor de los 5 millones de habitantes y más de mil sectores que tienen cada uno de estos sectores un equipo básico de atención integral en salud, EVAIS. Es con este instrumento, con los equipos, que Costa Rica actúa confrontando la pandemia. Los EVAIS, como en Cuba, son la primera línea de combate contra la COVID, junto a un modelo de áreas sentinela de vigilancia epidemiológica. Los EVAES realizan tareas de vigilancia en salud, hacen prevención, tratamiento en personas, eh, se enfrentan a las situaciones de las familias y de las comunidades Realizan seguimiento de casos sospechosos y de casos confirmados sin complicaciones en los domicilios, combinando mecanismos de visita casa a casa tradicional con otras formas, por ejemplo, de telesalud de atención a distancia, incorporando la nueva tecnología a la acción de los equipos básicos de, de salud. Y del mismo modo, hacen los procesos de triaje y eh, para entrar a los centros de salud o de tamizaje de paciente y de referencia y contrarreferencia. Otros países, incluyendo Brasil, Colombia, Chile y Grecia, a pesar de contar con la infraestructura sanitaria, sin embargo, podemos decir que no han incorporado adecuadamente la APS en el combate del COVID-19. Yo quiero decir que Grecia tiene muy buenos resultados, tuvo un periodo de contención eficaz, pero Grecia tiene unas particularidades que vale la pena que nosotros miremos y veamos qué es lo que ha pasado. En estos países eh, de, que he nombrado, la estrategia ha sido fundamentalmente la de responsabilizar a las personas del riesgo del contagio, del autocuidado. Y su énfasis, más que en la APS, ha estado en la asistencia hospitalaria de alto nivel de complejidad, en unidades de cuidados intensivos, en respiradores, etc. Ese ha sido el énfasis. Entonces, han usado generalmente el aislamiento social preventivo obligatorio para adecuar ese alto nivel para recibir enfermos. Eh, esa ha sido la lógica contraria a la de los países anteriormente ejemplificados. En Grecia. Eh, ha habido un sistema de salud de, que es un mix público-privado, eh, pero tiene atención primaria en salud de modo importante. Este sistema de salud es, es un poco incompleto, es, es fragmentado, pero tenemos que entender que Grecia vivió una situación de crisis financiera profunda eh, y sus servicios de salud fueron, por más de 10 años, desmantelados en el marco de políticas de austeridad, de desregulación y de privatización. Esa fue la realidad eh, de, de Grecia, pero ganaron un tiempo valioso. Ahora el tema es si lograron en el tiempo valioso, preparar al sistema de salud y particularmente la atención primaria para enfrentar la pandemia. Grecia ha venido reactivando su economía y en ese contexto las preguntas que nos hacemos es qué tanto Grecia, desde el sistema de salud en circunstancias de rebrote o de nuevas oleadas, puede eh, enfrentar la situación que se vive. Grecia tiene un modelo de atención primaria en salud estructurado. Eh, pero no ha podido incorporar la atención primaria de modo adecuado. No ha podido dar respuesta oportuna desde el comienzo de la pandemia. Y muy pocos centros de salud, por ejemplo, en Atenas, en Tesaloniki, han podido incorporarse al trabajo de la atención primaria. Es, es por eso que ubicamos, a pesar de sus resultados actuales, como uno de los países que no ha podido, a pesar de su potencial, usar la atención primaria en salud de modo efectivo. Otro caso es Chile. De Chile todos reconocemos. Hemos aprendido de Chile de su enfoque familiar, comunitario y territorial de la APS, de sus centros de salud familiar y de sus centros tradicionales de salud de atención primaria, de sus establecimientos de atención primaria. Chile es un país que tiene un programa de salud familiar que cubre a, dos, a más de 12 millones de personas, siendo Chile un país de 18 millones más o menos, y eh, tiene un, un esfuerzo enorme de personal de salud vinculado, de más de mil funcionarios, sobre todo en la red de sistemas de salud que depende del ministerio del FONASA, desde donde se actúa. Sin embargo, el problema de Chile ha sido carencia de recursos financieros para vincular efectivamente a la APS a los trabajadores de la salud a usar nuevas tecnologías en el combate contra el COVID-19. No porque Chile sea un país pobre, sino porque no ha habido una política gubernamental clara frente a la asignación de recursos frescos para potenciar el trabajo de la atención primaria. Sin embargo, hay que decir que el 6 de junio, el gobierno de Chile por fin saca una resolución dándole a la atención primaria en salud el papel de ser un, extra, de ser un eh, componente fundamental del sistema de salud en la vigilancia en salud, en el seguimiento de casos, en el aislamiento, en la remisión de pacientes. Eso es bienvenido en el caso de las circunstancias de Chile. Ahora, también podemos hacer referencia a otros sistemas de salud. Por ejemplo, Colombia o Perú son sistemas muy similares con intermediación financiera, que han tenido serias dificultades en el pasado para estructurar programas de atención primaria en salud permanentes. Hay una separación entre la atención individual y la atención, eh, de la atención colectiva desde la salud pública que ha dificultado que haya habido un enfoque familiar, comunitario, territorial, integral. Y esas dificultades en estos países se mantienen. En Colombia, por ejemplo, eh, siguen primando aún en el marco de la pandemia la separación entre cuidados individuales y cuidados colectivos. Los individuales a cargo de las aseguradoras y los colectivos a cargo de los entes territoriales. Es una separación que en el marco de esta pandemia que requiere de integración de la acción eh, genera ineficacia en el trabajo. Realmente lo que se ha venido haciendo es montando a la carrera, hay que decirlo, aunque son necesarios, equipos de atención domiciliaria, eh, pero que no corresponden a una lógica clara de atención primaria en salud. Hay resultados en ese sentido muy claros. Mientras Cuba, por ejemplo, cuida a los enfermos de COVID-19 en sitios especialmente designados para ello, incluso a los sospechosos y contactos entre hechos, en Colombia, por ejemplo, el 54.2% permanecen en sus domicilios y muchas veces sin que haya ningún seguimiento por parte de las aseguradoras ni de los servicios de salud eh, territoriales. Esas son circunstancias negativas. En Brasil, Brasil, de Brasil todos reconocemos que es uno de los países con mayores fortalezas en salud pública en la región, pero no solo en salud pública, sino también en atención primaria, con su programa, de su estrategia de salud de la familia, que tiene 44 mil equipos. 260.000 agentes comunitarios, una cobertura del 65% de la población brasileña. Pero, infortunadamente, Brasil, con este potencial gigantesco, tampoco ha podido eh, eh, resaltar el papel por desfinanciamiento de la atención primaria. Tampoco por pobreza, sino por políticas desde los gobiernos. En últimas, yo... Viendo estos dos escenarios de quienes han trabajado efectivamente y han tenido buenos resultados, han podido aplanar la curva y de quienes no lo han hecho y la curva está en crecimiento o con una alta mortalidad en la población, podemos llegar a algunas conclusiones ligeramente. En primer lugar, la pandemia ha revelado la necesidad del enfoque integral territorializado, familiar, comunitario, eh, para todo el mundo, universal y permanente de la atención primaria en salud. La APS no tiene vigencia solo porque hay una pandemia. Es vigente para todas las circunstancias que requieren mejorar las condiciones de salud de la población. Pareciera también haber una relación entre... Sistemas de salud basados en APS fuerte con mejores resultados en prevención y control de la pandemia y sistemas de salud que no la tienen con peores resultados en este sentido. El enfoque familiar y comunitario de la APS con esa mirada territorial, intersectorial, puede estar contribuyendo mucho mejor que los enfoques individualizados o individualizantes en las tareas de prevención y control de la pandemia. Todo esto tendríamos que investigarlo una vez eh, tengamos las condiciones de hacerlo de modo evaluativo. La pandemia eh, ha también logrado mostrar... Que la APS parece ayudar en la reducción del uso de camas hospitalarias y unidades de cuidados intensivos. Este es el ejemplo de Costa Rica, es el ejemplo de Cuba y es el ejemplo de otros países que han logrado funcionar adecuadamente. Entonces, los esfuerzos no hay que ponerlos en las unidades de cuidados intensivos solamente, hay que hacerlo prioritariamente en la prevención, la promoción de la salud y en ello la atención primaria en salud es la estrategia capaz de integrar no solo la promoción, prevención, sino las tareas de tratamiento y rehabilitación. Ahora es claro en estas conclusiones que el desfinanciamiento ha sido un grave problema, pero yo creo que ese desfinanciamiento ha tenido mucho que ver con las dificultades de las decisiones políticas, del liderazgo de los gobiernos, y aquí es donde quisiera un poco señalar algunos ejemplos. Tal vez uno de los más claros es el de Brasil. En el gobierno de Brasil ha habido mucha dificultad de entender la no solo la necesidad del de aislamiento preventivo social obligatorio, es es, es, es el contraejemplo eh, eh, en este sentido, sino también ha habido muchos mensajes contrarios, por ejemplo, decir que eh, los brasileros se pueden bañar en aguas sucias eh, y pueden hacerlo y resistir la pandemia porque tienen inmunidad ya creada. Es absurdo. Yo creo que son mensajes muy negativos. Pero el más negativo es el desfinanciamiento de la atención primaria en salud. Hay ejemplos de este tipo que nos dicen que el liderazgo de los gobiernos en función de poner la vida y la salud por encima de otros intereses es fundamental. Y el último, el ejemplo en materia conclusiva que quisiera plantear es, no todo sistema de diseño de sistema de salud es funcional a una lógica de atención primaria en salud. No lo son los sistemas de mercado, de aseguramiento de mercado. Eso es lo que hemos visto no solo ahora, sino antes. De modo que hay que llamar la atención sobre este elemento. Eso es lo que en gran parte quería decir. Ahora, la pandemia puede ser que logremos controlarla de modo importante, aplanar la curva, como por ejemplo ha hecho Cuba, como ustedes lo observan en esta gráfica. Cuba ha tenido eh, cinco días sin ningún muerto y en 15 días solo uno, y se está reintegrando a la vida económica normal. Pero en Cuba puede haber el riesgo, como hoy lo está mostrando Pekín en la China, de rebrotes, de nuevas oleadas y de rebrotes. Y allí, quisiera que... se eh, pasar a la, la transparencia, la otra, y allí la atención primaria en salud tiene un papel enorme que jugar. Por eso, para concluir, yo quisiera retomar la palabra de una médica de familia de Cuba quien nos ha dicho, tanto los médicos como las enfermeras de la familia, juntos, en todo el país, deberemos... Eh, continuar estando en la primera trinchera de combate de este virus a nivel nacional en el sistema de salud. Ese es el mensaje final que yo quiero dejarles, sea que lo estemos haciendo o sea que debamos hacerlo. Mil gracias. Muchísimas gracias. Doctor Vega, por su presentación, creo que hemos tenido el gran gusto de tener dos presentaciones excelentes desde mi perspectiva. Eh, yo sé que estamos, bueno, son las 3 y 10 acá, pero creo que podemos tomar eh, unos 15 minutos, si, si la audiencia está de acuerdo, en tomar algunas preguntas, observaciones. Eh, comentarios, si es que hay desde que la audiencia. Eh, noto que tenemos 117 personas presentes en la sala en este momento. Así que estamos muy complacidos con, con tener esta gran concurrencia a nuestro seminario web. Así que, por favor, si tienen alguna pregunta o comentario, les pedimos o lo pueden hacer en el chat y vamos a tratar de eh, consolidar algunas, pues se levanten la mano, por favor. Eh, lo que sí queremos, eh, y noto que varios ya están levantando la mano, les vamos a pedir, porque estoy segura que va a haber muchos comentarios y eh, preguntas, pero les vamos a pedir, por favor, que si pueden ser breves en sus eh, observaciones o, o comentarios. Así que déjenme ver en orden. Por algún motivo, no veo ninguna mano levantada. Lo que veo son, ah, no, ahí está. Perdón, veo tres personas hasta el momento. Tenemos eh, primero Nelly Alvarado, solo voy a leer y después les voy pasando. Nelly Alvarado de El Salvador, primero, segundo, Yvonne Cisneros de México y tercero, vi, y ya lo perdí. Ricardo Rojas de Colombia y creo que se levantó otra persona, Freddy. Así que en ese orden vamos primero con Nelly. Eh, debo mencionar que todos los que han levantado la mano son egresados del Programa de Líderes en Salud Internacional lo cual me, me da un gran gusto. Así que... Por favor, empezando con Nelly Alvarado. Adelante, por favor. Adelante, Nelly. Un gusto saludarles. Quería hablar un poco agradecer realmente por, por las presentaciones que nos han hecho en el tema sobre los aciertos y también sobre los retos y desafíos que tenemos en nuestro sistema. Esto es algo que se ha tocado, pero creo que es muy valioso y muy importante en este tema, es recursos humanos en salud. Quizás desde la perspectiva de que con quienes contamos y en el primer nivel de atención, eh, desde la experiencia se puede ver que hay muchos de los trabajadores del primer nivel que están asustados, están con temor, y eso... Eh, limita en alguna manera la respuesta que podamos dar. Pero también este temor no solo, eh, es solo un temor a, a la pandemia como tal, sino que también al escaso equipo de protección personal. Entonces, eh, probablemente tengamos abiertos nuestros servicios, eh, queramos hacer un seguimiento un domiciliar a las personas. Y por eso me llamaba la atención eh, cuando el doctor Vega estaba eh, en lugares como Costa Rica y Cuba eh, ha sido el primer nivel de atención a través de visita con los señales que han dado seguimiento a o que han hecho uh, identificación o pesquisa activa. Entonces un tema importante es el tema de tipos de conducción personal y, y que me aclara tanto eh, el, el licenciado Luque como el doctor Vega De atención han logrado eh, o qué medidas han tomado para poder evitar la transmisión de la enfermedad en el personal. Sabemos que es un alto riesgo, y no necesariamente no como lo tiene un hospital, pero sí, eh, dependiendo de la fase de la pandemia que estemos, pues lógicamente eh, entramos más en contacto con la población y lógicamente hay un mayor riesgo de adquirir la enfermedad. Muchas gracias y un saludo a todos. Buenas tardes. Muchas gracias por la pregunta y las observaciones. Eh, solo mencionar eh, a nuestros panelistas que vamos a hacer esta primera ronda eh, y después le vamos a pasar eh, para contestar por razones de tiempo. También le pido a quienes ya han hecho su intervención que bajen la mano. Gracias, Nelly. Ok, ahora Yvonne era la segunda, así que adelante, por favor. Gracias, muy buenas tardes a todas y todos mis compañeros. Este, muchas gracias a los presentadores. Este, doctor, eh, yo no quisiera este, quedarme con la con la duda, este, doctor Vega, de cómo es que están viendo desde afuera la estrategia de México, sus fortalezas y sus debilidades. Yo tengo un este, punto de vista que resumo en el en que se ha una débil política de atención primaria a la salud, es decir, aquí no han faltado recursos, no este, de, han habido este, una inyección muy importante de recursos por parte del, del gobierno federal, pero efectivamente mucho más centrado hacia este, una visión hospitalaria, aunque no necesariamente sea el discurso, en los hechos los, los recursos están destinados hacia allá. Pero, ¿cuál, desde afuera, cómo, cómo es que nos ven? Este, en, de todo, digamos, en después de esta gráfica en donde nos pone en una situación también no muy favorable en términos este, de, este, de, de nuestra incidencia. Y una segunda pregunta a, a los dos ponentes. En el, la famosa discusión que se ha convertido como en una discusión tal vez innecesaria, ¿no?, pero del famoso capabocas como medida de prevención y que, que se ha puesto como en la mesa de discusión los diferentes puntos de vista de la propia OMS y ops este, eh, ¿Cuáles son, eh, desde el punto de vista de ustedes, eh, las... Las ventajas en términos de esa de esa medida, porque no podemos decir una política, de esa medida específica como medio de contención en, este, en, en el marco de todas las medidas de prevención. Gracias. Muchas gracias, Ivonne. Eh, ¿Me permiten...? Creo que el próximo era Ricardo. Sí. A ver. Adelante, Ricardo. Buenas tardes eh, a todos. Muchas gracias, excelentes expositores. Profesor Román Vega, por supuesto, un cariñoso saludo a mi compatriota. Eh, yo quisiera solamente hacer un par de reflexiones. Una respecto eh, y específicamente en nuestro país eh, la infraestructura se ha venido desmoronando eh, en cuanto a la capacidad de poder implementarse realmente una atención primaria en salud integral como lo plantea el doctor Vega eh, y esta situación ha sido mucho más grave, mucho más profunda en las zonas apartadas del país donde es con que con mayor razón se requiere este tipo de estrategias. Estamos en un modelo de pluralismo estructurado que eh, prioriza, por supuesto, el mercado de la salud, eh, prioriza, por supuesto, los intereses económicos y fortalece cada vez más a un intermediario, que es el asegurador. Entonces, eh, considero pues eh, que en nuestro país las condiciones para implementar la atención primaria de salud eh, están bastante difíciles, muy débil nuestro sistema para en este momento implementarlo. Ta, a tal punto que incluso hospitales en capitales de departamentos como Chocó, como Amazonas, como Vichada que se supondría deberían de ser hospitales fortalecidos como segundo o incluso tercer nivel, pues en este momento están a las puertas del cierre, algunos hasta intervenidos. Y nada que decir de un enfoque territorializado como el que planteó el doctor Vega. Cuando tenemos poblaciones indígenas eh, totalmente abandonadas por el Estado, con eh, poblaciones también afro, como las de Chocó, el litoral pacífico, que también se encuentran en situaciones muy difíciles. Entonces, pues hacer ese comentario, después pues, cuál es la reacción de mi, de mi profesor Vega. Y lo segundo es de todas formas, reforzar la importancia de la atención primaria en salud integral, sobre todo para dar respuesta no solamente a esta epidemia que en este momento nos está afectando tan eh, gravemente y que hasta ahora está iniciando en Latinoamérica y ya ha sido la OMS ha alertado, ha aprendido eh, las luces rojas respecto a que somos el nuevo foco y que en este momento podríamos, si se diera la oportunidad, si los gobiernos tuvieran la decisión política, desarrollar un planteamiento con un enfoque diferente, con un enfoque basado en la atención primaria en salud, sin olvidar obviamente la necesidad del requerimiento del tercer nivel de los intensivos. Pero sí se requeriría dar esa vuelta, no solamente en este momento, con esta epidemia de coronavirus, sino también eh, pensando en que en este mundo globalizado seguramente no es la primera, sino se vendrán otras epidemias, y que si no tenemos fortalecido esa respuesta intersectorial, social, comunitaria y de atención en el primer nivel, nunca vamos a estar preparados y siempre vamos a estar votando los recursos solamente enfocando las estrategias en los terceros niveles. Dejo ser parte de los comentarios. Muchas gracias y felicitaciones. Gran espacio. Gracias, doctora Anel. Muchas gracias, Ricardo. Muchas gracias, Ricardo. Ok, entonces ahora eh, nos falta solamente una persona que es eh, Freddy de Perú, así que le voy a abrir el micrófono y después de eso le vamos a pasar a los dos panelistas para que responden a las preguntas hechas y observaciones. Adelante Freddy. Eh, muchas gracias, Anela. Eh, eh, felicitaciones por las excelentes eh, presentaciones. Eh, un saludo fraternal desde, desde Perú. Eh, ciertamente, Latinoamérica ha tenido eh, diversas dificultades. En el caso de Perú, el, la atención primaria recientemente se ha puesto eh, de relevancia ¿no? eh, en su rol para contener... Eh, esta esta pandemia. ¿no? Sin embargo, como han señalado, ha habido diversas limitaciones. ¿no? Y una de las principales limitaciones tiene que ver con una estrategia que se ha demostrado que también es efectiva, como es la identificación temprana de casos, ¿no? el eh, aislamiento de estos casos, el rastro de contactos, la cuarentena de los contactos, eh, la asistencia ¿no? eh, que es necesaria para estas eh, situaciones, eh, y eh, a pesar de que esta estrategia eh, se ha descrito que es muy efectiva, eh, ha, ha habido dificultades para poder implementar ¿no? eh, Y eso tiene que ver, como han señalado, con eh, el rol de la atención primaria en la salud. ¿no? Eh, lamentablemente, eh, hemos tenido una etapa en la que la atención primaria en la salud no ha estado eh, presente, ¿no? ha estado también en cuarentena. Eh, y eh, es necesario, como han comentado, que se le dé un nuevo rol, ¿no? No estamos tarde, pero es necesario que se le dé un nuevo impulso, ¿no? En este sentido han descrito que estas estrategias son importantes, ¿no? Pero hay varias complejidades, como ¿no? por ejemplo, nosotros tenemos, eh, de, como han señalado esta respuesta de los equipos de respuesta rápida, que es, eh, así se les llaman aquí, que principalmente están manejados desde el nivel eh, central, ¿no? Eh, y no necesariamente se organizan desde la propia desde el propio primer nivel o desde la propia atención primaria del fondo es decir cómo es que eh, en los niveles que están en contacto con la población se organizan estos equipos para que ellos puedan a su vez eh, identificar tempranamente rastrear y eh, contener o mitigar eh, los, los posibles eh, brotes no de otro lado está el rol del eh, agente comunitario, ¿no? es decir, eh, y esto relacionado con uno de los componentes esenciales de la atención primaria a la salud, que es la participación social. ¿no? Eh, esta también ha sido una dificultad y se están eh, pensando diferentes estrategias, pero cómo involucrar a la ciudadanía, ¿no? es decir, a, a la comunidad en esta respuesta. Y ¿no? podrían, por ejemplo, formar parte de estos equipos eh, de apoyo a, a las personas eh, en esta estrategia de identificación, rastreo o no. Eh, y en ese sentido me gustaría preguntarles de cuáles son las experiencias que conocen que son exitosas en el involucramiento comunitario y eh, esta respuesta desde el primer nivel de atención y desde la mirada de un enfoque integral de la atención primaria. Gracias. Muchas gracias, Freddy. Eh, ok, con eso eh, vamos a pasar ahora a nuestros panelistas. Sí, Freddy, bajar la mano. Eh, vamos a pasar a nuestros panelistas para, para que puedan responder. Eh, no sé quién <ríe> quiere ir primero. Eh, Quizás le pasamos eh, primero a Hernán si es que desea responder primero y después le pasamos al doctor Vega, en mismo orden. Adelante, por favor. Sí, gracias, Anela. Eh, nuevamente, gracias a todos por, por sus opiniones y su, la atención que, eh, que han estado prestando a, a este importante webinar. Eh, bueno, sí, en primer lugar, mencionar y resaltar la importancia que tiene... Las medidas de seguridad y protección personal y de desinfección que se deben de tener eh, en, entre el personal de salud en general y de manera particular en el primer nivel de atención. Hay países en la región que han reportado un alto número, como decíamos, de eh, personal de primer nivel de atención afectado por la COVID. Incluso. Eh, han visto reducida la prestación de los servicios o el miedo y el temor del personal algunos en algunos países incluso han pedido licencia o, o, o renuncia presentado su renuncia ante la situación crítica y difícil de eh, déficit o, o inexistencia de equipos de protección personal para, para la atención <coughs> y en esto no queremos, no queremos hablar ni decir de que estamos refiriéndonos a equipos de protección personal tipo ébola. Eh, no tiene nada que ver esta pandemia. Con, al principio y en muchos países, esto se pensó que el equipo de protección personal tenía que ser algo similar al que se utilizaba para combatir el ébola. En realidad, si uno analiza la forma de transmisión de la enfermedad, en el caso de la COVID, esto, la forma de, de, de, de tipo de, de equipo de protección personal es, es totalmente diferente. Eh, <coughs> hago énfasis en esto porque muchas veces el personal de salud ante el temor piensan que entre más protegido, más equipado están eh, para enfrentar la COVID, eh, menos se van a menos riesgo hay de enfermar. Con estos equipos lo que hacemos es aumentar más el riesgo porque en los climas tan calurosos como, como existen en la región de las Américas, utilizar ese tipo de equipo lo que genera son hábitos de conductas inadecuados para quitarse el tipo de equipos. Y creemos que el, no solamente es importante contar con el equipo adecuado, Saberlo utilizar, sino también el entrenamiento y la supervisión que debe existir en, entre el personal de salud para asegurar que los riesgos a la exposición a la enfermedad sean, sean mejor controlados. Eh, de forma tal de que... Eh, hay múltiples hay una serie de aspectos que se tienen que tomar en consideración cuando hablamos del equipo de salud de la fuerza de trabajo en salud eh, para prevenir la, el riesgo de la enfermedad y no solamente el equipo de protección personal y, la, y saberlo utilizar sino también por ejemplo está visto que eh, hay una las la personas que más se enferman eh, más o más, más es, eh, riesgo tienen, son unas personas eh, arriba de los 60 años, entonces es personal de salud que tiene cierta edad y que está en el primer nivel de atención, eh, debe, debe de eh, saberse eh, utilizar en el sentido de que si es una persona eh, de, de edad avanzada, es preferible que se siga atendiendo, pero desde a través de medios virtuales, llamadas telefónicas, interconsultas virtuales, etcétera, pero no en atención probablemente directa para no exponerlo. Y las medidas de desinfección igual y de higiene de manos igual son medidas importantes para la prevención del riesgo a la enfermedad. Eh, no entendí muy bien el tema de la, del uso de las mascarillas, pero sí, o sea, la mascarilla es, es una, una de los instrumentos o herramientas medios que se puede se deben utilizar eh, en todo momento a la hora de atender a los pacientes, incluso eh, Aquellos países en los cuales se está pensando hacer una flexibilización de las medidas de control social o de salud pública para la contención social de la, de la, de la enfermedad eh, sigue siendo una medida importante el tema de eh, cómo lograr eh, mantener ciertas medidas de protección personal eh, aún cuando eh, el brote, el brote epidémico o la, la pandemia haya disminuido en cuanto a su tendencia de progresión. Y eh, ¿qué otra cosa. Bueno, eso, no sé si hay otra pregunta, pero quería hacer resaltar más que todo el tema de la importancia que tiene el equipo de protección personal y las medidas de seguridad y protección que el personal de salud debe, debe practicar. Cambio. Muchas gracias, Denan. Eh, ahora le vamos a pasar nuevamente al doctor Vega si quiere contestar a las preguntas y comentarios que se han hecho. A ver... Le voy a abrir otra vez el micrófono. Adelante, sí. Ahora, sí. Gracias por abrir el micrófono y gracias a las preguntas. Eh, no voy a repetir lo que ya Hernán planteó, que pues estoy totalmente de acuerdo con él. Eh, voy a referirme, sin embargo, en el caso de la pregunta de Nelly, a una variante que ella hizo en el sentido de además de los equipos de protección personal que sabemos son absolutamente indispensables para el personal de salud, en tanto está más expuesto a una concentración muy alta de, de SARS-CoV-2. Eh, quiero decir que hay ejemplos que valen la pena tener en cuenta de algunos países. Yo, en particular he seguido el caso de Cuba, me he dado a la tarea de ver cómo es que los cubanos han en situaciones pues muy precarias del país por, por el embargo eh, financiero, económico. Eh, sin embargo, eh, su personal de salud y no solo los que están vinculados laboralmente, sino también los estudiantes de medicina, han estado en esta tarea de lucha contra eh, la COVID-19. Pero hay cosas que me llaman la atención. Es, en primer lugar, la protección eh, por fuera del espacio hospitalario en sitios especialmente adecuados para que, por ejemplo, quienes están en los hospitales puedan tener... Eh, dónde quedarse luego de sus jornadas de trabajo sin regresar a las casas y contaminar a sus familiares y a sus vecinos, eh, eh, ya sea en sitios en hoteles o en sitios especialmente adecuados. Eso me parece una medida muy importante que, que le da seguridad al personal de salud, más allá del equipo de protección personal. Cuba obviamente ha tenido eh, contagiados y eh, ha habido estudiantes de medicina contagiados, eh, personal de salud digo, eh, pero no ha muerto nadie en Cuba. En nuestro país ya tenemos eh, casi 2.000 contagiados, sobre todo auxiliares de enfermería de los hospitales, eh, médicos, enfermeras y otros profesionales. Y ya tenemos varios muertos médicos y eh, auxiliares de enfermería. Entonces eso es lo que debemos evitar. Creo que un elemento central allí también son las condiciones laborales del personal de salud. En algunos países eh, hay mucha precariedad laboral en términos de eh, inestabilidad en el trabajo, de contratos a término fijo, y hay pocos incentivos a pesar de ello, medidas que algunos gobiernos han establecido de vinculación obligatoria a las tareas de lucha contra la COVID-19. Me parece que esos son temas que van saliendo en cada país y que muy bien vale la pena examinar, porque requieren a lo mejor de modificaciones de las políticas que se han venido adoptando. Ahora, Ivón ha preguntado sobre México y cómo vemos a México. La verdad, yo no he estudiado la atención primaria en salud en México. En detalle, escuché una conferencia de un colega donde planteaba que había un proceso de atención primaria muy importante. Eh, y yo creo que eso es valioso en el caso de México, que ojalá se retome con mucha más fuerza la atención primaria en salud. Pero ha habido muchos casos en México, la incidencia ha sido muy grande y la mortalidad se está elevando de forma acelerada. Pero también eso ha tenido que ver con las medidas... Eh, que no se tomaron al principio, que ha pasado con muchos gobiernos, de eh, no prepararse previamente a través del confinamiento para que los sistemas de salud a nivel hospitalario y de la atención primaria pudieran responder adecuadamente y eh, evitar tanta, tanta infección como se está produciendo en, los, en estos momentos. Uno puede hacerlo mejor con APS o con un sistema hospitalario, pero si las medidas de contención, que no son solo al principio. Yo quiero plantear eso porque uno puede tomar medidas de contención en brotes, en barrios, en cárceles, etcétera, Y eh, eso es algo que hay que tener siempre presente. Pero aquí hay eh, fenómenos que son complicados de evaluar en términos de qué está primero, la vida o la economía. Y a veces ha habido eh, polarizaciones de esa aparente dicotomía en el caso de la atención de esta pandemia. Ricardo me ha hecho recordar algo que me parece bien interesante, que eh, eso es a lo que me voy a referir, básicamente, es la importancia de fortalecer los sistemas de vigilancia y control de enfermedades infecciosas. Yo creo que lo de China y lo de todos los países del mundo nos está diciendo hay cosas que fallan, que debemos mejorar en primer lugar los mecanismos de detección temprana de este riesgo de circulación del virus, no solo entre humanos, sino también en la vida animal, en la naturaleza. Yo creo que los sistemas de información de vigilancia en salud están fallando protuberantemente, en tanto no han podido prever el paso de eh, este virus desde los animales, ya sea el murciélago, el pangolino o cualquier otro animal, a los seres humanos. Y es muy importante que cambiemos la lógica de los sistemas de vigilancia en salud, los fortalezcamos, porque ha habido una tendencia a favorecer financieramente las actividades curativas de los sistemas de salud y a precarizar el financiamiento de la salud pública. Error craso de muchos sistemas de salud en nuestra región y en el mundo. Y lo otro me parece importante en este sentido es la rapidez de la transmisión de la información, no desde los sitios especializados, de los centros de detección o de, de, de control de las enfermedades infecciosas, sino desde la misma clínica, desde el médico que ve el caso que le parece sospechoso, no es una enfermedad corriente, pero que tiene que pasar por un proceso burocrático de varios niveles que dificultan la transmisión de la información. Yo creo que en las Américas, la Organización Panamericana de, los, de la Salud, nuestros países deberían ponerle más atención a las enseñanzas que nos dejan los errores y las dificultades de oportunidad de la información para la toma de decisiones de política pública, pero también para la toma de decisiones de carácter clínico y de eh, prevención en la solución de los problemas. Hay, por último, algo que me quiero referir ligándolo con la pregunta de nuestro colega de Perú, de Brandy, en el sentido de, eh, hemos reemplazado... Los equipos interdisciplinares que deben ser permanentes los hemos reemplazado por equipos de respuesta rápida. Yo, yo quiero decir que no es que no se requieran los equipos de respuesta rápida, pero es que no son permanentes, son coyunturales. Y como ha dicho nuestro colega de Perú, son manejados no desde los territorios, desde las unidades de salud de, de primer nivel, son manejados desde las secretarías de salud, desde los gobiernos a nivel central. Y me parece que eso muestra la desesperación más que la seguridad del trabajo eh, a este nivel en salud. Vietnam es un país que tuvo cero casos, pero tiene, combina los equipos de respuesta rápida eh, con los equipos regulares, permanentes de la atención primaria de salud. Yo creo que sobre eso tendremos que también poner nuestros ojos. Y por último, quiero, eh, con base en la pregunta de Brendy y también la de Ricardo, referirme a algo, es el papel de los promotores de salud, de los agentes comunitarios de salud. Ya sabemos por todas las investigaciones que son efectivos en condiciones normales para, la, para trabajar con las comunidades y para lograr impactos en vacunación, en control prenatal, en estimular la lactancia materna, etcétera. Eso ya lo sabemos, son muy importantes, son muy efectivos. Los hemos venido descalificando sin embargo. Pero en esta pandemia, un enfoque de salud, de vigilancia, de salud pública de vigilancia, en salud que incorpore a las comunidades, a los promotores de salud, es de vital importancia. Eh, en Colombia, donde el fracaso del sistema de salud en las zonas rurales ha sido completo, porque no hay sistema de salud en la ruralidad colombiana, en las comunidades indígenas, entre las regiones campesinas, no hay médicos, no hay puestos de salud, no hay enfermeras, no hay nada. El único recurso, en algunos casos, como la Macarena, donde trabajamos, es el de la formación de promotores de salud y con la alcaldía local hemos logrado que el equipo de vigilancia en salud, de enfermeras, de epidemiólogos, de auxiliares en salud pública, puedan a distancia trabajar con los promotores porque las comunidades campesinas en ausencia de estado, de presencia del sistema de salud, ellos mismos han tomado las medidas de bloquear sus territorios, de controlar el acceso de las personas a los territorios, de modo que allí hay que lograr vincular lo que se pueda hacer a distancia desde esa perspectiva de, eh, de, de salud, de vigilancia en salud comunitaria, con la que las propias comunidades hacen en condiciones tan precarias como las que tenemos en nuestros países latinoamericanos. Quería decir eso y eh, agradecer a ustedes por escucharnos y eh, agradecerles por las preguntas de nuevo a Jan y de nuevo a Nela por esta invitación. Bueno, muchísimas gracias uh, nuevamente, Román, por, por las respuestas. Eh, debo notar que yo sé que tenemos algunas otras personas que querían eh, hacer preguntas y que había un par de observaciones en el chat. Les invito a leerlos. Eh, pero lamentablemente sí estamos ya con una hora cuarenta y cinco minutos. Creo que... Eh, por cortesía, deberíamos de, de cerrar en este momento la presentación. Como había dicho antes, eh, esperamos realizar esta misma presentación, um, digo, eh, realizar un seminario sobre este mismo tema, mejor dicho, eh, en inglés en, en una fecha futura. Así que ojalá que, que se pueda lograr eso porque sé que hay mucho interés de parte de nuestros uh, compañeros de, del Caribe y de, y de otros países. So just once again, I just wanted to thank both of our speakers for two excellent presentations. Um, we are sharing the recording and the PowerPoints and I mentioned that in the chat as well. Um, and just to say that we are hoping to uh to do a similar presentation, a similar webinar in English at a future date, and we'll let you know about that. Um, lastly, I apologize that we couldn't get, I know there was a couple, one or two questions pending, and there was a couple of observations and comments in the chat, but because we're already uh, about an hour, 45 minutes into this, uh, I feel that uh, we do need to end the session at this time. So again, uh, in addition to thanking our, our two presenters, um, Enan Luke and Roman Vega, who um, I gave excellent presentations and excellent comments and, and responses at the end as well. I also wanted to thank Dr. Henry Sarag, who assisted us in organizing this webinar and in identifying and contacting Dr. Vega for his presentation. Uh, Dr. Sarag is with the University of Texas Medical Branch in Galveston. Um, and also through Dr. Sarag, um, he um, asked that two of his students who are bilingual medical students in their second year at the University of Texas Medical Branch, uh, they helped us uh, translate all of the PowerPoints into English. So I wanted to thank them as well. And uh, their names are Martha Garcia and Aisha Mohammed. Así que también quería agradecer, además de a nuestros uh, panelistas que hicieron una excelente presentación, excelentes presentaciones ambos. Quiero agradecer al doctor Hanny Serad, quien está en la Universidad de Texas, eh, recinto médico en Galveston, acá en los Estados Unidos. Él nos ayudó en organizar este seminario web y en contactar al doctor Vega. Y también uh, él ha facilitado a que dos de sus estudiantes de medicina de segundo año, que son bilingües, uh, nos hicieron el favor de realizar las traducciones de los PowerPoints del inglés, digo, del español al inglés, para que los podemos visibilizar para todos ustedes uh, en ambos idiomas. Y esos dos estudiantes que quiero reconocer son Marta García y Aisha Mohamed. Así que quiero agradecer a ellos en edición a nuestros panelistas. Eh, creo que al final tuvimos eh, como casi 120 conexiones, eh, algunas probablemente de múltiples personas. Eh, hemos eh, invitado, además de los egresados del Programa de Líderes en Salud Internacional, eh, a otros socios, otros colegas de distintos ámbitos. Así que agradecemos muchísimo a la presencia de todos en, en este seminario y les estaremos en contacto para, para los próximos. Así que muchas gracias nuevamente, que estén seguros, que estén bien y que tengan una, un buen resto día. Muchas gracias. Adiós.